bienvenidos señores estudiantes hoy vamos a hablar sobre los modos de adquirir el dominio tenemos muy claro y la norma nos dice taxativamente que los modos de adquirir el dominio son cinco ocupación accesión tradición sucesión por causa de muerte y prescripción dentro del segundo libro que nosotros estudiamos tenemos que solo tres modos de adquirir el dominio son los que los vamos a verificar, a estudiar y a ver las diferencias y las semejanzas. Sucesión por causa de muerte tenemos en el tercer libro y la prescripción que vemos en el cuarto libro en contratos. Asimismo, tenemos que los modos de adquirir el dominio son derechos y obligaciones que tiene la persona respetando las normas y las leyes dentro de todo el marco legal y los modos de adquirir el dominio son hechos materiales que dan el nacimiento de un derecho o de operar un traspaso muchísimas gracias